Soy Naki Soto y esto es Dilo Bien. En los comentarios a videos anteriores me han preguntado algunas sugerencias para memorizar discursos, para aprenderse sus discursos. Hay una diferencia notable entre aprenderte el contenido de una presentación o memorizarlo. A diferencia de un actor, de una actriz, quien va a presentar unos contenidos ante una audiencia no necesita memorizarse a pies juntillas un guión para respetar la obra del autor, porque afortunadamente en esas circunstancias el autor de la obra eres tú. ¿Qué necesitas? Lo hemos conversado antes, desarrollar un relato que incluya un inicio, un desarrollo y un cierre y en el marco del desarrollo generar varios relatos subsecuentes. ¿Qué supone eso? Cuando nos vamos a presentar tenemos objetivos, razones para hacerlos. No es solamente hablar de algo, sino algo que necesitamos demostrar ante esa audiencia. Puede ser que nos aprendimos el relato de 100 años de soledad y se lo vamos a demostrar a nuestro profesor y a nuestros compañeros que hicimos una tesis de grado y tenemos que convencer al jurado de eso o queremos vender un producto de nuestra organización ante un cliente. El objetivo es lo que determina la estructura de esos pequeños relatos y nos pueden acompañar a darle forma al relato final. No se trata de memorizar, se trata de narrar y de narrar con propiedad. Sabernos esa historia, saber por qué se la estamos narrando al otro y qué gana el otro cuando nos escucha. Si vas a decirlo, dilo bien.